Hola chicos y chicas, hoy les enseñaré cómo descargar banners de otro canal. O sea, la foto de portada de su canal. Bueno. Espero que les guste, jaja. Ja. Vamos a Google Chrome y ponemos YouTube.com. Vamos a buscar el banner que queremos descargar. Jeje, yo descargaré el de Auronplay. Por último tocamos el banner y nos aparecerá varias opciones. Bueno aquí termina el video. Espero que les haya gustado y no se olviden de suscribirse a mi canal, los quiero, adiós. Thank mm -hmm. What? <laughs>